Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato, ahí San Juan en directo y aquí bien de vaselina, o sea, esto no es que sea Emoal, no, no esto es vaselina de la buena, aunque quizá cuando acabemos nos hará falta un poquito de Emoal Siro, ¿cómo tienes el Emoal? Mándamelo para Barcelona Bueno, estamos haciendo ni más ni menos que 25 horas pedaleando en vivo y en directo a ver si lo sobrevivimos porque hace ya unos meses hicimos... 24 horas y como nos gustan los retos y las aventurillas y estas cosas, hoy vamos a por las 25. Venga, ch, pausad el vídeo y dejad aquí abajo en comentarios si lo vamos a lograr o vamos a palmar. 3, 2, 1, y... transición guapa. Wow. Más o menos cada tres horas paramos para mear y para meter aquí un poco de... Espérate, un poquito más. Ya veis que es, es vaselina con un poquito de analgésico porque aparte de hacer que... Uf. Aparte de hacer que todo esto vaya bien, me imagino que te adormece un poco el culo. Entonces, la que había utilizado hasta ahora siempre era vaselina pura y no llevaba esta parte de analgésico. Y hoy como vamos a estar aquí las 25 horas. chocolate. No. <risas> Uy, casi, casi picas de pela. Sí, sí. No, sí, no está, sí. está concentrado en el vídeo. Top low, top low, boss mode. I'm the king Alex, a ver, con todos mis respetos Sabes que te quiero Sabes que te admiro Sabes que te aprecio Pero eres un desgracia, hombre, se te fue la castaña yeah! Pasé a los 15 kilómetros Con una hora 38 y Claro, iba como una máquina y además empezó a pegar el calor sí. y de golpe le digo, Alex, ¿no crees que tendríamos que aumentar las hidrataciones? Y me dice, no. muy bien. Y paraba a hidratar, así así y salía corriendo. <risa> iba a piñón porque quería hacer récord, no. Récord de del mundo de personas con parálisis, ¿no? Alex, no, no, no, no no me engañes, no me engañes porque ya sé que ahora estás intentando engañar al chat para encontrar la excusa para que no se note que pegaste ahí una locura de ritmo Pero yo sé que, que, que sí, que saliste ahí con un empotrador y dijiste Venga, yo esto lo reviento y al final, a ver, lo hiciste muy bien, pero reventaste tú Que ya te he visto con Alex, es un fenómeno Sí, ¿le conoces a Alex o no? No, no lo conocía, por eso no gusta mucho la entrevista. Sí, gustó, sí. Es y vas a estar dándole la, la bicicleta todo el rato. Sí, claro, la, la idea es esa, es que al final la gracia, digamos, es que sea eh, 25 horas pedaleando. ¿Y cuánto peso puedes perder? En el propio reto en sí no creo que pierda más de 2 kilos porque voy bebiendo bastante y tal, pero creo que será la semana siguiente que perderé otro kilito, otros dos más. Te lo has hecho mirar esto. <risa> Sí, como tú con la dierna. <risa> <Yeah. risa> Hemos ido al mismo doctor a mirarlo. Sí, sí. Vale, vale, tú mismo, tú mismo. Oye, yo no te voy a insistir. Lo mejor que le puedes hacer al, al, al pollo este, para que no muera uno, en una de estas, es que no suspida, ¿eh? En eso tienes razón, Siro. Claro, claro. No, no. no. Hazme caso. A los locos hay que intentar... Disuadirlos. No, no seguir esta la corriente y disuadirlos. Ahí está. Este está muy majada. A ver... Si podéis decirme en el chat cómo os llamáis, venga, a la de 3, a la de 2 y a la de 1, cuando llevamos 5 horas y 37 minutos pedaleando, no, que no haya troleitos, eh, venga, ¿cómo os llamáis? Mar... María, María, un pajote, Rosa Melano, el sapito, el verga larga, la, la rica pija, Annalisa Melano. Catalisa Melano, no, el vaginazo, Alba Madero. Ay. Rosa Melorto. Ábramelo. Ábramelo y yo. Actually, I'm a top dog on a stat sheet. Court. I plays for the athletes. When the cop cars try to catch me Cause I off in a taxi. Put my feet up, I'm relaxing. Familia, 7 horas, 34 minutos, ha caído la noche, pero no ha caído el ánimo. ¿Qué te parece el poeta de la bicicleta? No, ¡Madre mía, Gustavo Adolfo Biker! Mira, hemos instalado un foco por aquí, hemos encendido las luces, eh, hemos montado esta mesilla por aquí para hacerlo más cómodo y a estas horas... De la tarde, ni más ni menos que 3.762 personas conectadas en vivo y en directo. ¡La madre que parió al diablo! Todos locos. ¡Eh! Del corte yo creo que 5 o 6 horas de adelanto. Me felicita el director de carrera como diciendo, vale Valentín, después de tres años esto ya lo tienes. Venía un puerto, además un puerto de carretera eh, de locos. Era como... Una noche bastante. Mmm, no calurosa, pero bueno, no era una noche fría. Estábamos encima de la bici, rollo, ya haciendo. ¡Ay, el cuello! ¡Ay, no sé qué! Una somnolencia, una imposibilidad. O sea, reventaos, reventaos. Es que quizá eran ya tipo 2, 3 de la madrugada. Dice, no nos engañes, pasasteis en un club pétalos portugués. No, pero casi. ¿Qué hicimos? Estábamos con Miguelón y recuerdo de frenar, hacer así. Y no sé si fui o fue Miguel, que uno se da eh, de bajarse de eh, la bici. ¿Hasta, hasta, ¿hasta cuándo tienes el extensible de momento? Mira, las de las momento quedan 18 minutos más, pero ¿Sí? es que sabes, que, ¿sabes que hacen los cabrones? ¿Qué? Se esperan hasta que llegamos a menos 10, yo como yeah. que me ilusiono y digo, bueno, va, mira, por un lado digo, esto ya se acaba, pero por el otro digo, así me voy a la cama, pero luego de repente tiran ahí no sé cuántas, ¿sabes? Y entonces, eh, de momento, eh, tienes 18 minutos. Si sí. ahora durante 18 minutos no se suscribe nadie... Si ahora durante 18 minutos no se suscribieran a nadie, Acabas. el jabalí Acabas. se va al Club Pétalos. Vale, porque esta, este fin de semana no has eh, hecho nada de Tinder, no has quedado con nadie. No. 10 <risas> horas, 35 minutos, llevamos pedaleando. Seguimos... 1700 locos Dándole al pedal Y cuando parecía que el contador Iba a llegar a cero Entra insospechablemente El señor Kiko Rivera Y nos tira aquí unos bits Y nos sube otra vez el contador A dos horas, así que Bueno, con esto ya nos vamos Hasta las Una, la una y media de la madrugada Así que Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera no está, pero se le espera ¡Vamos pa' ya! ¡Aopi, pantalones, tío! Qué mierda de vaselina, no había visto nunca vaselina verde, tío. Pero ¿Cómo me vais a echar 55? ¿Cómo me voy a tener 55? ¿Estamos locos o qué? Debe ser. ¡Ah! Con ventolín de ese. ¡Oh! uy, que la. A ver si la hemos liado, eh, porque esto pica. ¡Uf! Eso es pues que estará escocido. Ya, ya, ya. ver. A ver qué coño he metido aquí, la verdad. ¡Uf! ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Oh! El swatón. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! <tose> ah. ¿Ves? Uh, ¿Qué es esto? Uh, ¿Era esta? ¿Cuál era? Uh, uh, ¿Rastisil? Uh, uh, ¿Gel? Uh, uh, o se uh, uh, está picando de verdad porque se ha metido ahí corriendo uh, uh, Con la comida Pucha Asturies y la Oviedo Venga ahí, se Oviedo ahí, claro que sí Y así, además yo nací en Oviedo, lo que pasa ya os digo Nací en Oviedo y... Fue a nacer y largarme a, a, ahí, a Pamplona Mira así, tremendo niñesta está echando, está engañando, está haciendo niñesta de esos ya la viene ¿Está bien o qué? No, no. Sí, pues. Estará. no sé. Estará algo raro, tío. No es. Oh. ¿Qué hostias es eso? Ya decía yo, su puta madre. Analgésico y antiinflamatorio. Ratisalil. Buah. O sea que eso no es para.. No, no, no. Y porque como los otros, la otra vaselina que me estoy echando es con analgésico. ¿Has leído he, he leído analgésico tío? aquí y estaba con los potes que tenemos de. O sea, tengo los putos huevos quemados. ¿Tienes talco? No. Dicen por aquí. No. No, no. La verdad que no, yo. No. Ah. Yo no sabo que te en casa tampoco. Dios lo camiseta mítica. Está jodido. Hola pela, manda un saludo. A mi amigo en Oviedo. Se llama. ¿Qué, qué, qué, qué, qué creéis que soy, chavales? Si yo, si yo los pillo al vuelo, me cago en.. <coughs> San Juan, buena, San Juanada buena, exactamente Esta, Este tipo de cosas suelen pasar Ahora mismo tengo los huevos rojos Como si los hubiera metido entre ortigas A ver qué tal al sentarme Uf. oh. Wow Uff Bueno, ahora Uf. ¡Cuidáten! Yo creo que lo vamos a intentar día, o sea, una vez más cuando estábamos que no podíamos más reventados, sin voz y con los huevos bien flameados, de repente hemos dicho ¿qué hacemos? ¿seguimos? No va, seguimos y de repente, 3 de la madrugada y Edurne nos hace una pedazo de Raid con 5.000 personas, entonces. De nuevo, récord histórico en el canal. 6.000 personas conectadas y superadas ya las 300.000 reproducciones en el directo. Llevamos 15 pedazos de horas dándole 10 horitas más. ¡Y reto conseguido! Pues ya! ¡Venga, pega! ¡Au, pues! ¡Au, pues! 6 horas y 32 minutos de la mañana de hoy, sábado. Yo creo que, bueno, a ver, hay muchas nubes, con lo cual no sé si propiamente dicho veremos la salida del sol, pero veremos cómo se está haciendo de día. Si viajas al con Albert, a Records, a una noia de allá. Ja fa temps que estimada. Si es quan ya tempestas tempestes de Juan Quan el riu gela i l'estiu se'n va. Miram si te un jersei prou calent que l'abrigui dels crits que fa el vent. Miram si els seus son tan llargs si fan rius, juganer sobre els pits. Miram si els seus cabells són tan llargs si los ducom como siempre al se recordar viatges al bello norte con el vent con el cielo fronteras dóname recuerdos a una noia de allá ya ja temps cada que la estimada mira si em aún guarda un record yo parella ella pregar tot todo Dan de nit en la meva fusco, Com de día en la meva claro. Y si viatges al vell nord glaçat, On el vent va del cel, donam records a una noia d'allà Ya fa temps cada día, estimada ¿Qué os parece esto? ¿De dónde coño saca la energía? Bueno, ahora, en breve, nos vamos a meter en la cama ya, pero muy guapo esto, ¿eh? Estamos en los últimos 19 minutos de este pedazo de directo, a no ser que lo remediéis Brutal valentí, brutal gracias. Creo que hoy nos pensábamos que estaríamos 25 horas pedaleando y en lugar de esto, pues hemos acabado saliendo a ver el sol... Eh, ahora son las 7 horas y 19 minutos de la mañana. Esto quiere decir que llevamos en directo... No lo sé, muchas horas. Muchas horas en directo y que creo que lo hemos disfrutado, lo hemos gozado y lo hemos pasado de puta madre. Hacía muchos años que no hacía algo donde realmente me sintiera tan cómodo, tan feliz. La palabra no es útil, aunque en cierto modo también me siento útil, porque, bueno, porque siento que hago algo que se me da bien, algo que me gusta, algo para lo que estudié, que no Twitch, pero sí radio. Eh, algo que me apasiona, algo que... Pff, y en los directos de entre semana tengo que decir, tío, corta ya, corta ya, que es que de charleta cuatro horas más. Los primeros días, ¿os acordáis que os conté eh, que pasaba un estrés de locos? porque los primeros días no, no tenían las cosas controladas y ahora hemos pasado de pasar un estrés de locos a disfrutar como un loco. Señoras y señores y señoritos y señoritas, son las 7 y 43 de la mañana, llevamos 20 horas y 17 minutos de directo y seguís mil personas conectadas. Pero, más allá de todo esto, ha sido un día inolvidable. Ha sido una noche inolvidable. Ha sido un amanecer inolvidable. Y empezar aquí, pedaleando, encerrado entre cuatro paredes y de repente irse ahí a disfrutar en medio de la naturaleza, ver a amanecer, escuchar las olas, yo creo que ha sido de las cosas más bonitas que nos han pasado en este nuestro canal. Así que poquito a poquito seguiremos mejorando, buscando más aventuras y compartiéndolas con todos vosotros. Y hasta aquí, a tomar por culo.